Se me hace duro mandarle un recuerdo en público cuando ya no estás, pues Dios. Pero intentaré hacerlo mejor posible. El mejor homenaje y recuerdo que podemos hacer a Josu es, primero, luchar porque todos los presos y exiliados vascos vuelvan a casa. Y segundo, luchar por conseguir una República Vasca, una República Vasca igualitaria, diversa. Ecológica y Euskal Dum. Buenas noches, Carrías, Catuta. Buenas noches, Carroa. Buenas noches, De abril de 1986 se fue de su casa y se refugió en Iparalde. En esos días, la Guardia Civil había detenido a muchas personas en Navarra. El ambiente era de mucha preocupación por las personas detenidas y el trato que sabíamos que sufrían por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Yo sub, Alde Miteal, Kerabarri Familia, Laguna, Saleta Sunar, Italana, H.A. Muchita. A eta lo esta tortura, toco su Yo en historia, errefusiatu refugia historia da. Haien presoen eta esta deportado tu negocio era, o verá la viento ante la borroca, esta movilización pulcada y mañana hora España con especho y preso político no de, eta preso y es la dieta deportado tu Yeah.